Esto se jodió, mi vecina no sé a quién vio Mi cuñado con quien merendó Ni mi prima con quien se enrolló Pero todo el mundo estaba COVID Todo el mundo, todo el mundo está COVID Todo el mundo pillando el COVID Yo solo sé que están creando anticueros. Contaje a raudales, señoras y chavales En la ofi en los bares, esto no hay que los pare Se me caen todos los planes, me agoté semanales Tengo las fosas nasales como los orangutanes Pero todo el mundo con moco, todo el mundo con tos y moco, Todo el mundo dolor del coco, yo solo sé que están creando andy.